Creo que nunca he estado en mi vida en el mejor sitio para grabar un video sobre trading. El edificio que tengo en mis espaldas es el edificio de New York Stock Exchange. El Nisie. Y estamos en el pleno centro de Wall Street. Uh, una pasada de sitio. Una pasada de sitio al que yo soñaba visitar un día y por fin estoy aquí súper contento y quería uh, uh, hacer un vídeo para y subirlo al canal luego. Mirad, mirad, mirad, <ríe> que os enseño ahora. <ríe> mirad. Es el sitio, no sé si se verá en la, en la grabación. Es el sitio donde inauguraron al primer presidente aquí mismo, inauguraron al primer presidente de Estados Unidos. On this side in Federal Hall, April 30, 1689, George Washington took the oath as the first president of the United States of America. Qué pasada. Nada, os quería, uh, os quería comentar uh, lo siguiente. El tema de, de viajar, porque al fin y al cabo uh, hacemos trading y, y trabajamos no solamente para por dinero sino también por, para poder vivir mejor, ¿no? vivir bien y uh, sobre todo uh, hacer lo que, lo, que, lo que nos guste. ¿no? Y el tema de compagiar trading y viajes es un tema que uh, yo veo bastante complicado de hacer y a lo mejor me podéis dar alguna recomendación porque yo estos años hice la primera operación en la bolsa en 2000, al final de 2018, eh, 2008 y, y viajo un montón, entonces siempre me encuentro con esa problemática ¿no? de a ver cómo uh, puedo uh, operar y mientras estoy viajando. ¿no? Porque muchas veces eh, la conexión de, de internet en el hotel no es buena y, por tanto, es difícil de, de, de, operar, de operar desde el hotel, por un lado. Uh, esto se, puede, se podría solucionar uh, yendo a un coworking, yo, yo lo he probado de todo, ¿eh? y en un coworking lo que, lo que pasa es que estás con una buena conexión, y tienes una mesa, y, es y estás bastante cómodo, lo que pasa es que hace bastante ruido ¿no? porque estás en un open space, entonces yo haciendo scalping pues tengo que estar centrado, muy centrado y muchas veces pues no puedo operar. No puedo, o sea que yo no, no, no puedo. Es que he llegado a la conclusión de que coworking no es mi, no es mi sitio. Si me voy a un hotel, uh, pues la conexión ¿no? y otro problema uh, que yo he encontrado es uh, el hecho de uh, trabajar cómodamente. Yo en mi oficina, bueno, tengo una oficina montada en casa, trabajo con dos pantallas, ¿no? Y claro, si viajas a ver dónde consigues esa segunda pantalla. Tengo un buen portátil, ¿no? Siempre me llevo, siempre me llevo un, un portátil. 17 pulgadas es el, la pantalla más grande que he podido encontrar, pero obviamente no es lo mismo ¿no? que estar en casa con do, dos pantallitas de 23 o de 26 pulgadas y estás ahí súper cómodo eh, operando tú solo con la, con la puerta cerrada y que nadie te moleste. Eh, pero nada eh, a lo mejor alguien me podría dejar en los comentarios alguna sugerencia de si alguien viaja ¿no? y hace el trading al mismo tiempo pues a ver cómo uh, a ver cómo lo montáis porque yo la verdad que cada vez que tengo que hacer el viaje me llevo el portátil pero digo ostras esto me va a costar ¿no? y llevo ya aquí una, una, una semana en Nueva York una pasada de ciudad me encanta y eh, vivo aquí a cinco minutos andando de Wall Street, he eh, encontrado el, el hotel a propósito, ¿no? cerquita, para, para nutrirme de esta energía, de, de tanto dinero que se mueve aquí en la bolsa, de todas las empresas más importantes del índice que se cotizan aquí justamente, donde se ha inaugurado el primer presidente de Estados Unidos. Vamos, una pasada, una pasada. Y... Si a vosotros os gusta viajar tanto como a mí, os quería plantear lo siguiente. ¿Qué os parece si me compartís en los comentarios el sitio uh, donde os, uh, os gustaría viajar en 2019 y proponemos lo siguiente? Uh, ¿Os interesaría ir, por ejemplo, a mi tierra? ¿Qué os parece si organizamos un viaje y, y vamos juntos a, a Ucrania? Uh, ¿Si os mola esa idea, si os gustaría que lo hagamos, por favor, dejadmelo uh, saber en los comentarios, ¿vale? Uh, nada, yo ahora voy a... voy al donde del toro, ¿no? <ríe> Porque dicen, dicen, si tocas los, los huevos, ¿no? <ríe> del, del toro de Wall Street, uh, eso te trae mucha suerte, ¿no? Y esa es una tradición, y yo soy una persona que siempre respeto tradiciones, así que... <ríe> si esto es lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Uh, así que nada, uh, hasta aquí el vídeo, uh, nos vemos en el uh, próximo y uh, uh, si todavía no estáis suscritos al canal o oh, no tenéis la campanita activada para que os notifique cada vez que publicamos un vídeo nuevo, hacedlo ahora mismo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en una semana. ¡Hasta luego!